y Rosa estamos 8 de marzo aquí en las calles en Barcelona junto a sectores de trabajadoras en lucha como las trabajadoras del servicio de atención diaria en lucha contra la externalización de este servicio, denunciando junto a ellas a este feminismo institucional que solo tiene para nosotras reformas laborales, precariedad y miseria, y también como feministas anticapitalistas somos antiimperialistas y por lo tanto hoy también denunciamos la guerra y el papel de la OTAN y de Putin.